Muy buenos días, muy buenos días, mis queridos amigos, qué gusto poder pasar este sábado otra vez juntos, escudriñando la palabra de Dios. Y como siempre, un saludo de parte de este servidor, Boris Darmon, para ustedes. En nuestro programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, un poquito después de las 10, como siempre. Esta semana ha sido una semana muy bendecida, gracias a Dios. Nuestra salud está bien. Hemos tenido el gozo de compartir... Momentos muy gratos con muchas personas a través de nuestras conferencias. Y muchos de ustedes que nos siguen en los programas, en la semana y también en nuestro canal, eh, Boris Darmon, canal en YouTube o en nuestro Facebook, donde ustedes nos encuentran en vivo o escribiendo algunos párrafos que compartimos con mucho gusto para nuestra audiencia, para, como dicen, para nuestros seguidores. Como siempre, este programa de los sábados lo que procura es dar esperanza a cada uno de nosotros, a mí y a ustedes también, escudriñando la palabra de Dios. Nuestro objetivo esta mañana, que cada uno de ustedes pueda tener en su corazón el deseo de buscar a Dios cada día y hacer que Él se convierta en el guía que todos nosotros necesitamos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos eh, o decidimos, generalmente las hacemos sin consultar con nuestro Dios. Ya sea por la rutina o la costumbre de hacerlo de manera permanente, sin preocuparnos porque alguien deba ayudarnos en aquello que ya conocemos, que ya tenemos práctica que ya sabemos qué va a suceder cuando decidimos por algo, por esto, por aquello, cuando decidimos emprender algo nuevo, eh, nuevo porque usamos nuevos métodos, pero como ya lo hemos visto en otros y hemos notado que otros también lo hacen, de repente que no nos impulsa o no nos induce aquello que vamos a realizar a buscar a Dios. Y quién sabe, en el camino, Dios que en su misericordia, siempre quiere el bien para nosotros, nos va bendiciendo a pesar de que nosotros no hemos, desde el inicio, preguntado, consultado o puesto en las manos de él algunas cosas que vamos a hacer o las cosas que queremos hacer. ¿Qué quiero decir con esto, que muchas veces nuestras vidas se transcurren en los sucesos que nosotros como humanos Deseamos, sin a veces pensar de cuánto de lo que nosotros queremos hacer puede ser guiado de manera mucho más excelente o sabia, gracias a, con, a una consulta que podemos hacer a Dios. Cuando era niño, yo recuerdo que mi madre, antes de comenzar las actividades del día, más o menos seis de la mañana, horario de la selva, donde el sol sale aproximadamente cinco y media, seis de la mañana, ella cantaba a Dios, nos decía, como las aves cantan a Dios y se encargan a Dios cada mañana, nosotros también debemos hacer lo mismo. Y era casi un asunto mandatorio en la casa levantarse muy temprano, y todos alrededor de una mesa grande de un metro veinte de ancho por tres metros de largo. Inmensa mesa. Allí todos nos sentábamos, los que estábamos en casa, que no éramos menos de veinte, veinticinco personas. A cantar, a alabar a Dios, a darle gracias. Y como decía mi mamá, a pedirle que nos cuide durante el día. Los peligros estaban al acecho, en la selva, usted puede... Ser mordido por una serpiente, en la hacienda podía ser corneada por un, un ganado, un animal que criábamos en el lugar, podía caerse del caballo, qué sé yo, podía cortarse con un machete, el hacha podía escaparse del, del, del, del corte e irse a una parte de su cuerpo. O Se había contado algunas historias como estas y decía: todo esto necesitamos, para todo esto necesitamos protección. Y Dios tiene que encargarse, si nosotros queremos, de cuidarnos con sus ángeles para que ningún peligro nos pueda suceder. Y por eso ella decía que al comenzar la mañana hay que encargarle a Dios nuestras vidas. Hoy, como siempre, aprendí desde pequeño, eh, acostumbro en las mañanas buscar la dirección de Dios, hacer que Él nos conduzca durante el día. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene buscar a Dios cada mañana? ¿Qué ventaja tiene para el ser humano elegir a Dios como su guía principal en su vida? ¿Qué sentido tiene que el hombre sabio, capaz de poder razonar analizar, darse cuenta. Tiene que estar permanentemente pidiéndole a Dios que lo guíe, que lo ayude, cuando el hombre tiene capacidad para hacer lo que quiere. Bueno, tú puedes tomar dos opciones. O seguir el consejo de la Biblia, que dice que debes acordarte de Dios temprano en la mañana y hacer de esto tu primer trabajo? O simplemente no acordarte. Tú tienes la opción de poder elegir qué es lo mejor para ti. Si tú crees que lo mejor para ti es tomar tus decisiones tú solo, sin ninguna ayuda espiritual que se tras trasciende finalmente en nuestra vida diaria, está bien. Dios nos dio a todos la libertad de elegir de querer tomar o no tomar su consejo. Muchos hemos tomado decisiones por nosotros mismos y hemos hecho lo que a nosotros nos pareció bien. Pero en el camino nos fuimos dando cuenta que no fue la mejor decisión. Que no tuvimos la inspiración que viene de lo alto para poder quizás haber tomado otro camino. Que nuestras decisiones fueron decisiones muy apresuradas, impulsadas por estados emocionales, impulsivos muchos de ellos. Y que sin duda podrían haber quizás no tomado el camino, que ahora nos damos cuenta que no fue el mejor. ¿Cómo hacer? ¿Qué debimos hacer? La orientación divina es de que nosotros aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el mejor camino. Sí, Boris, pero depender constantemente de Dios, no somos niños. Es cierto, no somos niños, pero tampoco somos tan sabios como para saber aquellas cosas que muchas veces podríamos evitar que van a suceder en el futuro. Y para eso hay alguien que conoce el futuro. Y no es un adivino, un agorero, una de esas consultoras psíquicas que aparecen por ahí por el camino, diciéndole cosas a la gente respecto de su futuro. Porque todo eso para la Biblia, para Dios, son trapos de inmundicia, dice la Biblia. La justicia del hombre son basura para Dios. Lo que el hombre dice que va a suceder o que sucede según eh, los astros y todos esos tipos de ese, ese tipo de, de creencias abusiones solamente hacen entretienen la mente humana sobre cosas irreales entonces si la Biblia tiene una luz para nosotros de que podamos consultar a Dios aquellas cosas que nos faltan aquellas cosas que, nos, que nosotros no podemos entender es porque Dios quiere que nosotros recibamos Mayor bendición, mayor protección, más orientación. Cuando Jesús estaba en esta tierra, les dio la clave a los discípulos y a todos los que creerían en él, para que consultaran con el Espíritu Santo, para entender las cosas que Dios tenía para su pueblo. El principio de dependencia de Dios con nosotros y de nosotros con él no está bajo un contexto de no pienses, no razones, no decidas, yo lo hago por ti, no. Sino que por elección voluntaria nosotros decidamos permanecer en la orientación divina para vivir una vida mucho más sabia, según Dios. La Biblia, en el capítulo 15 del libro de San Juan, Jesús habla acerca de una parábola que se llama la vid, o la experiencia de la uva. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto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 El consejo de Jesús, de permanecer en él, es un consejo para nuestro beneficio, para producir frutos del Espíritu. Es el propósito de Dios que nosotros vivamos una vida de mayor sabiduría o bendición en sus frutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si permanecemos nosotros en Jesús, y cada cosa que nosotros querramos hacer, consultamos con Él, para que Él nos dé las evidencias, nos muestre el camino por donde debemos andar, las bendiciones, los frutos, serán mucho mayor, más grandes, en mayor cuantía, o de mejor calidad, utilizando el, la parábola de la vid. Si el pámpano permanece en la vid, producirá frutos. Si nosotros permanecemos en Jesús, produciremos frutos. Y cuando la Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu, habla de la bondad, de la mansedumbre, de la paciencia. ¿Te falta paciencia? ¿Estás preocupado porque no tienes frutos como tú querías? ¿Te sientes mal porque te sientes solo, como que parece que Dios no está contigo? Es posible que como Pámpano no estés permaneciendo en la vid. Los frutos que te llegan a tu casa, a tu negocio, ¿tienes problemas con ellos porque no son de la calidad o en, en el monto, en la cuantía que tú esperabas? Hay algo que nosotros tenemos que aprender es que nosotros no somos cualquiera. No nacimos de una rana, de un renacuajo, producto de una evolución, producto de la casualidad. Nosotros somos hijos de Dios, porque fuimos hechos por Él, para Él, para gloria de Él. Dios en su misericordia nos hizo a nosotros como sus hijos, para que nosotros podamos gozarnos de las bendiciones que Él nos quiere dar. Lo que pasa es que nos hizo libres, para que nosotros podamos elegir si queremos o no queremos permanecer en la vida, si queremos o no queremos depender de nuestro Creador. Cuando yo leo la Biblia, dice cantad alegres a Dios, capítulo 100 del libro de Salmos, habitantes de toda la, toda la tierra, servid a Jehová con alegría, no es un servicio de esclavitud, no es un servicio impuesto, Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque la dependencia de Dios es una dependencia de bendición, si tú vas a vivir en una cobacha, en un terreno donde no hay nada y te dan la opción de vivir sirviendo con alegría, con alimento, con protección en la casa de un amo, que te da la libertad de vivir en su casa y recibir todas las bendiciones que hay allí, ¿lo tomarías? ¿Considerarías esclavitud si tienes todos los privilegios que él te da, incluso la libertad?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 con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia. ¿Por qué tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Dios cuando queremos hacer un proyecto? ¿Por qué tenemos que consultar con Él cuando queremos emprender una, una empresa, un negocio, queremos ir de viaje a algún lugar, cuando queremos hacer algo por nosotros mismos, necesitamos la sabiduría divina para poder elegir de manera correcta el camino que vamos a elegir. Necesitamos la compañía de Dios en todo lo que vayamos a hacer. Él nos hizo para que seamos su gloria cuando yo leo estos textos, me pongo a pensar, ¿por qué el hombre quiso rebelarse contra Dios y hacer su propia voluntad? Porque hubo alguien allá en el cielo que también intentó hacer lo mismo, llamado Lucifer. Y este, al verse desechado por Dios, separado de la vid, comenzó a producir frutos de maldad. Y perdido él, hundido en el mal, en el pecado, en la muerte, decidió contaminar con este sentimiento de orgullo, de autosuficiencia, de la no dependencia de Dios al hombre. Y este eligió el camino de jugar a ser Dios. Cuando Satanás tentó a Eva y le dijo, Dios sabe que si comes este fruto sabrás el bien y el mal como Dios. Esta tentación movió al hombre a elegir el camino incorrecto, a no consultar con su Creador, y las consecuencias las podemos ver ahora. Miles de personas mueren a causa del pecado. Millones de personas sufren de enfermedades a causa del pecado. Las guerras, las pestes, el hambre, la desolación, la destrucción de la naturaleza, son nada más ni nada menos que fruto de la elección del hombre sin Dios. Por eso, esta mañana yo quiero que tú reflexiones conmigo. Si Dios es tu mejor opción, si obedecerle a Él y elegir a Él como tu guía en la vida, te trae frutos de bendición, ¿por qué tenemos que elegir el camino equivocado de maldición, de tristeza, de dolor? ¿Por qué tendríamos que elegir el camino del mal, de la incertidumbre? Dios te da este consejo. Venid a mí con alegría, con alabanza, con gratitud, porque yo te hice Tú no te hiciste a ti mismo. Tú no tienes autosuficiencia para existir. Tú dependes de mi poder. Dios es quien hace latir tu corazón porque Él nos da vida y la sostiene hasta el día que Él quiera. Por tanto, nuestra elección para vivir dependiendo de Él trae consigo la bendición que Él quiso darnos desde el día en que nos creó. Esta mañana yo pensaba y decía, ¿cuántas cosas de las que yo hice debí consultar a Dios? ¿Cuántos males me habría evitado? Y aquí la preocupación por el cual este mensaje está siendo presentado esta mañana. Porque muchos de nosotros podríamos evitarnos una cantidad de problemas, podríamos dedicar mayor tiempo a, a, a gozar de las bendiciones de Dios, y estamos más tiempo dedicados a resolver los problemas que nosotros mismos nos hemos acarreado. A resolver situaciones que nosotros mismos, por malas elecciones, hemos tomado. Cuando podríamos dedicar nuestro tiempo para gozar de los privilegios de una elección sabia en consulta con Dios, estamos dedicados a resolver situaciones que nosotros mismos ahora no sabemos de cómo salir de allí. Y entonces tamamos al cielo y decimos, Dios mío, ayúdame. Y Dios en su misericordia, porque Él está buscando permanentemente al hombre, no se atiende nos ayuda, nos asiste, y nos dice, hijo mío, hijo mío, ábreme la puerta de tu corazón, y nosotros no le abrimos, pero cuando ya sufrimos, señor, te abro mi corazón, y Dios otra vez está allí, por su misericordia. Este es el momento en el cual cada uno de nosotros debe tomar la decisión, la elección, de buscar a Dios, porque es la mejor opción. Si tú necesitas un consejo de alguien, ¿a dónde vas a ir a, a, a buscar ese consejo? ¿A una persona que no tiene idea de lo que tú quieres preguntar, a una persona que no es la persona más adecuada para aconsejarte sobre el tema que tú quieres consultar. Por supuesto, buscaría, buscarías a la persona que conoce. Si quieres saber algo de estructuras de una casa, vas a ir a consultarle a un médico por más médico e inteligente que sea, un abogado. No, vas a un ingeniero. Si quieres consultar sobre un tema de salud, vas a ir a buscar a una persona que sabe de construcción. No, vas a ir a un médico. Dios es el consejero más apto. Especialmente el que tú necesitas para vivir una vida llena de bendiciones con sabiduría. Los frutos de la sabiduría, los frutos del Espíritu, del consejero que en tu mente, en tu corazón trabaja para poder orientarte, guiarte. Dice, que la, dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue a los cielos le dijo que enviaría el Espíritu Santo para guiarlos, para guiarlos a la verdad, para conducirte a la verdad, que es Dios, que es Jesús, para convencerte de pecado, de justicia, de juicio, necesitamos el consejo de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra mente para poder elegir el camino adecuado, elegir las personas adecuadas, elegir el negocio adecuado, elegir cuáles van a ser nuestras acciones presentes y futuras, para evitar los grandes problemas que tendríamos en nuestra vida más adelante. Por esa razón, es muy importante que esta mañana, tú y yo, entendiendo este mensaje de que es más sabio elegir a Dios como nuestro consejero, tomemos la decisión de dejar de lado nuestra autosuficiencia dejar de lado nuestro propio consejo, nuestra propia sabiduría, y comenzar a buscar la sabiduría de Dios, porque esa es la que nos conviene, porque esa es la que más bendición traerá a nuestras vidas. El Señor Jesús quiere acercarse a nuestro corazón. Él quiere que nosotros vivamos una experiencia diaria con Él. Yo no soy una persona perfecta. Tú no eres una persona perfecta. Hoy comprendemos esta verdad y quizás mañana o más tarde estamos decidiendo otras cosas, a pesar de saberlo. Porque nosotros mismos hemos tomado la decisión de elegir el camino del pecado. Pero el pecado no permanecerá en nosotros si nosotros elegimos buscar a Dios cada día, cada instante para seguir lo que Él nos indique a través de su Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón. Algunos dan este consejo. Sigue lo que tu corazón te dice. Haz lo que tu intuición te ordena. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién está ayudando en el análisis de tu mente, de tu conciencia, de tu intuición? ¿Está Dios presente allí? ¿Le has dicho a Dios, pon tu trono, pon tu estrado en mi conciencia? ¿Le has dicho a Él, ven y mora? en mi corazón, para que dirijas mis sentimientos, para que dirijas mis pensamientos? Si tú vas a seguir los, las indicaciones de tu corazón, las indicaciones de tu mente, primero tienes que abrirle tu corazón y tu mente a Dios e invitarlo a que él pueda ocupar ese espacio puedas entronizar, darle el reino de tu vida, a aquel que puede ser el rey, que puede conducir tu reino, tu vida, tu cuerpo, tus negocios, hacia el éxito. Solo es posible cuando tú tomas la elección. Dios no es como Satanás. Satanás se mete en tu mente, en tu corazón, aunque tú no quieras impone que tú lo obedezcas porque tú eres pecador dice él te hace culpable te hace sentir culpable y de esa manera se mete en tu corazón quiere dominar tu mente y tu corazón pero Dios no es así Dios dice abre hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos abre tu corazón a Jesús yo quiero abrirle mi corazón y mi mente Quiero entregarle a Jesús todos mis planes para que Él me guíe, para que Él me ayude, para que yo pueda, lo más cercanamente con Él, tomar las decisiones adecuadas en mi vida. ¿Tú también quieres hacer lo mismo? Yo te invito a que te acerques hoy al Señor, al Señor de tu vida. Y le elijas como tu único consejero, como el que te conducirá a partir de hoy. Y verás el cambio que se genera en tu vida, en tus proyectos, en tus planes. Y verás cómo Dios toma control de aquello que tú necesitas para bendición. Verás que todo camina mejor. Al comienzo el enemigo se sentirá un poco como amenazado. Comenzará a ponerte problemas para probar. Para probar tu continuidad de elegir a Dios aún cuando ves que las cosas se comienzan a poner difíciles. Porque a él no le gusta cuando te pasas al redil de Dios, a él no le gusta que te vaya bien. Pero así como Noé tuvo que pasar siete días sin lluvia dentro del arca, parecía que Dios no estaba con él, parecía que lo que había predicado 120 años no era verdad, se mantuvo firme y el diluvio llegó. De repente tú le pides a Dios hoy algo y comienzan a presentarse ciertas dificultades. No te olvides que el cántaro para ser resistente tiene que pasar por el fuego de la prueba. Tu elección hoy, Puede tomar el camino de la prueba siempre y cuando tu elección sea firme en el Señor. Las decisiones sabias que tomamos antes de un proyecto siempre traen consigo una bendición porque Dios es quien conduce esas decisiones y Él valora el hecho de que tú lo hayas elegido a Él como tu Dios. ¿Quieres hacerlo esta mañana? mientras yo hago la oración, provoca este encuentro entre tú y Dios para que tu vida tome sentido de aquí en adelante. Amado Dios que estás en los cielos, siempre te damos gracias porque tu palabra es la luz que alumbra el camino de nuestra mente, y nuestro corazón. Tú nos has enseñado esta mañana que tomar la decisión de caminar la vida contigo de comenzar un proyecto consultándote a ti, siempre será de mayor bendición. Por eso, amado Padre, te damos gracias por la luz de tu palabra. Te damos gracias porque en ella comprendemos que tú eres nuestra mejor opción. Y comprendiendo eso, te abrimos nuestra mente, te abrimos nuestro corazón, para que tú pongas tu trono dentro de nosotros que nuestra intuición esté manejada por tu espíritu y nuestros sentimientos también, que tú puedas ayudarnos a tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, para vivir una vida con propósito, con felicidad, cosechando los frutos de esa elección contigo y que podamos sentirnos bendecidos, felices de verte tomado a ti como nuestro mayor consejero. Que nuestras decisiones sabias sean sabias no por nuestro propio concepto, sino porque tú nos has mostrado el camino. Te encomendamos la vida nuestra, de nuestros seres amados, de mis amigos que están escuchando tu palabra y los que van a escuchar también, que puedas tú bendecirlos, bendecirnos y darnos el gozo de verte pronto venir en gloria en las nubes de los cielos para transformar este mundo de maldad en un mundo de bien, de paz, de gozo eterno perdona nuestras faltas. Te entregamos nuestras vidas por los méritos que tú, Jesucristo, has mostrado en la cruz del Calvario por nosotros. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Este es tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios con Boris Darman. Nos puedes encontrar en Boris Darman canal o en nuestro programa en vivo en Facebook, Boris Darman. Espero que este sábado sea un sábado hermoso para cada uno de ustedes y que al comenzar la semana nuestras decisiones estén totalmente puestas en las manos de nuestro Creador. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado para todos.